Perdona si no puedo ser sincero Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. El destino la traerá, muy pronto a mi mundo volverá. Sé que ni piensa donde sea que esté, esto es más fuerte. Es amor inmortal. Si el destinado encuentro entre dos personas tiene una razón. Pienso que es una Biblia para conocer lo que es libertad.